Pastores, profetas, apóstoles, obispos, cristianos en general. Para mí es un honor estar en sus países. Inicialmente estaré viajando junto con el equipo. De este ministerio, Cristo Libera a sus hermosos países de República Dominicana. Estaremos todo el mes de febrero allá. Después estaremos en Argentina. Desde finales de marzo hasta mediados de abril después estaremos en costa rica todo el mes de mayo esta es una gran oportunidad que nuestro señor salvador jesucristo nos da de conocernos personalmente y de compartir todo este conocimiento sobre la guerra espiritual que Cristo nos reveló a través de este ministerio para entregárselo a ustedes. Es un gran honor que Cristo nos da a nosotros. Gracias, gracias por recibirme en sus países, en su congregación. Sé que va a ser de gran bendición, de gran bendición, ya que este ministerio, digamos que esto es un ejército llamado Cristo Libera, que Dios conformó y está llamando más obreros a conformarlo para ser más efectiva cumplir la gran comisión que es buscar a los perdidos damos gloria a Jesucristo gloria a ti Jesucristo que estos últimos tiempos nos ha revelado estas armas para cumplir con más efectividad, más efectividad, tu gran comisión, lo que es la gran comisión, Señor. Mis hermanos, como ustedes saben muy bien, nosotros no estamos para montar iglesias. De hecho, Cristo Libera no ha montado ninguna iglesia. Este ministerio es mi para las iglesias. Para ayudarlos a ustedes, pastores, para ayudarlos a ustedes, la congregación cristiana en general. A que tengas armas, estas armas, que cada miembro del cuerpo de Cristo se ha empoderado. A través de estas armas poderosas, que en la palabra está, pero faltaba la revelación, en la cual usted va a usarla, usted va a aprenderla a usar, para combatir el enemigo de tantas opresiones que nos, a veces no nos tienen con enfermedades, divisiones, pleitos en las iglesias, tantas cosas, obra del enemigo. Así que una vez más, gracias por haber invitado, por haber abierto sus, las puertas de su iglesia, de su casa, de sus países para estar allá. De todo corazón ustedes les digo, mis hermanos, que esto es. De la gran amor, de gran amor de Jesucristo, que nos tiene, que le tiene a usted y a mí. Que por esta razón vamos a viajar allá, ustedes. Así que, nos vemos muy pronto, compartan, inviten más a, sus, a otros pastores, a otros hermanos, para que reciban esta bendición. La información de nosotros. Cada coordinador la tiene, las fechas, los lugares, vamos a estar, que vamos a estar. Repito, vamos a estar allá en, por ahora, ya fijo, determinado por el cielo, República Dominicana, Argentina, Costa Rica. Y después, otros países más, pero por ahora esos países Dios me lo bendiga mi hermano, que la paz de Cristo esté con usted y que sea bendecido y usted pueda bendecir a otros con la información que va a recibir, que va a recibir en esos congresos de guerra espiritual Dios me lo bendiga mi hermanos les hablo acá y gracias, es un honor servirles su hermano, amigo Roger Muñoz desde acá de CLI TV para las naciones mostrando el poder y autoridad de Jesucristo Dios me lo bendiga hermano y lo dejo con esta hermosa señor, alabanza de, de fondo que nuestro amor por ti es verdadero danos la oportunidad señor de demostrarte la caridad de nuestro amor por ti Oh Señor, oh Padre mío Si desde que yo, yo te conozco Me ha llenado de alegría Y mi corazón de Oh Señor, oh Padre mío, si desde que yo te conozco, dice el rey de alegría y mi corazón de rey, vamos con todos mis hermanos, vamos con todos a al a contar. Me pongo toda la armadura a conquistar me subo a los lugares del no, estudiante me, me cubro con la naciones se sientan ángeles y todo se postre soy todo gris, olifera solo todo ahora dile que lo ama dile lo que él se lo merece todo esa obra que hizo por usted por mí en la cruz del calvario mi hermano wow todo se lo merece el rey todo se lo merece el rey y que hemos fruto mucho más fruto para que esté contento para que el padre se gloríe mi hermano cuando damos mucho fruto Dios me lo bendiga hermano se ha conectado con el misterio Cristo Rivera. Bendiciones.